Hola a todos y a todas, eh, una vez más en eh, iPhone Digital, Héctor Linares, mi compañero, muy buenas, ¿qué tal? Eh, Raúl López, eh, bueno, eh, vamos a hacer un especial en 2016 recordando los mejores momentos, mejores noticias que han habido en este año, ya no solo de Apple, que va a ser principalmente de sí, eh, sino también de otras marcas, otras compañías también relacionadas con el mundo de la tecnología. Eh, luego también vamos a comentar... Eh, algún que otro lanzamiento que ha habido de juegos, etcétera, que ha sido lo más importante este año y luego también pues, hablaremos eh, de tendencias que creamos que va a haber para 2017 y por último no os podéis perder eh, que por primera vez vamos a enseñar un poco cómo tanto Héctor como yo trabajamos en nuestros puestos de trabajo, cómo hacemos los vídeos y bueno, también como preparamos algunas noticias eh, dentro de iPhone Digital, ¿vale? que al final y al cabo es todo lo que vosotros podéis ver uh -huh. Y bueno, eh, por el momento creo que no se me ha olvidado nada, ¿no? ¿Puede ser? Nada, vamos a vamos a por ello. Venga, empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar este, este resumen de lo que ha pasado en 2016 en el mundo de Apple y de la tecnología en general. Vamos a intentar hacerlo en un orden cronológico ¿no? para ir siguiendo todo lo que sí, está sucediendo. Fácil. Y tenemos un montón de noticias que hemos ido estando recopilando y eso. Vamos a ver si metemos las más interesantes. El año empezó con una pequeña polémica en el mundo de, de Apple, con esto que pasó de, del FBI, que reclamaba unos datos a Apple para intentar investigar sobre unos atentados que sucedieron en Estados Unidos. Sí. Y Apple, bueno, pues ahí hubo un pequeño tira y afloja porque se negaban a ofrecer eh, una puerta trasera para que el FBI pudiera entrar a los datos de los usuarios, ¿no? Entonces fue un poquito de, digamos, de, de polémica, porque por primera vez Apple se enfrentaba a algo bastante serio, ¿no?, a nivel federal. Y, bueno, se mantuvo firme, ¿no? Sí, de momento... En su posición de no dar estos tipos de datos... Y es una de las cosas que creo yo que muchos usuarios valoraban positivamente, el hecho de que se sienten protegidos eh, frente a todo tipo de organismos, incluso los públicos. Pero al mismo tiempo, claro, hay gente que decía, hombre, es que esos datos podrían venirle muy bien al FBI para investigar y saber y concluir lo que, está, lo que está sucediendo, ¿no? Sí, porque a lo mejor para ese caso en concreto sí que el FBI podía entrar, o sea, hubiera entrado dentro del sistema operativo o de, de los iPhone. Pero luego no se podía saber si luego podría estar usando el FBI para otras cosas que a lo mejor no tuviesen que ver con ese atentado Entonces, claro, al abrir una puerta trasera ya Apple ahí pierde ya el control de su sistema operativo Claro, y teniendo en cuenta que ese ha sido uno de sus puntos fuertes, ¿no? Siempre ha intentado vender esos eh, sistemas como muy seguros, como muy privados, en los que nadie puede entrar y bueno, hubo mucha polémica también, mucho debate y muchas noticias filtradas. de... Habían empresas que decían que podían desbloquearlo, hackers, tal. Bueno, un culebrón ahí que creo que todavía sigue coleando. No sé si aún queda por ahí alguna demanda o algún juicio pendiente. Eh, bueno, recientemente, eh, no sé si lo sabéis, ha habido un, un atentado en el cual un policía ha matado al, al embajador ruso. Así sale en la televisión. Y ahora se ha vuelto a reavivar de nuevo eh, esta polémica, esta controversia. O sea que fíjate, sigue sí, la... sí todavía candente ¿no? sí. bueno, pasemos a algo más animado si quieres, sí, ¿no? Claro lo que estamos en estas fechas tan señaladas, y lo siguiente que ocurrió vamos a ver, vamos a ver ya nos, nos plantamos en marzo ya, nos plantamos en el evento que hizo Apple, el primero grande del año Sí. y por sorpresa que vamos, le da una fecha un poco rara, no ah. habitual para Apple, para presentar el el iPhone SE, la verdad ¿Mm? iPhone SE, nuevo dispositivo, más pequeñito para intentar abarcar una nueva gama, un nuevo sector de mercado ¿no? sí, pues, sí. y de público más económico, más pequeño, más manejable y, y bueno, muy interesante porque la tecnología que traía era muy parecida a la, a la del iPhone 6S no venía con el procesador A9 sí. eh, el coste era más económico como digo y más o menos las características, también es verdad que tenía unas piezas antiguas, Fue un poco un pequeño refrito, un poco algo ahí que Apple utilizó piezas antiguas, piezas nuevas y bueno, salió un dispositivo bastante interesante, hay mucha gente que lo utiliza y que funciona muy muy bien por un precio bastante asequible Sí, la verdad que, bueno, siempre a Apple le ha gustado el tema de, de los dispositivos de pantalla pequeña, mucha gente todavía le sigue gustando, uh -huh. y yo creo que fue un segundo intento, porque ya Apple sí que intentó hacer un, como una especie de gama un poco más barata, con el iPhone eh, 5C, sí. eh, parece ser que no salió muy bien, o, o bueno, por lo menos yo creo que los resultados no fueron a lo mejor los esperados, luego ya salió el 6, 6S, y parece ser que Apple pues ha intentado otra vez eh, intentarlo a ver que, que le sale de una forma diferente, porque mm. el 5C sí que era inferior, era diferente sí. como tú has dicho, pues el, el SE es mucho más potente, es decir, mm. con un procesador actual, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya el tiempo dirá eh, si la serie de la jugada, si repite eh, o se va a sacar nuevos modelos eh, que sucedan al SE, mm. Eso, lo, realmente dirás si se el o no. Yo sí, creo. desde luego parece que está funcionando mejor que el, el 5C. Para todos los modelos de Apple que vamos a estar hablando, vamos a dar los precios actualizados ya que hacemos este resumen, pues por lo menos que sepáis por qué precios nos movemos son todos los precios oficiales de Apple, luego ya cada distribuidor y tal siempre tiene a lo mejor sus ofertas según como, como vayan ¿no? el iPhone SE ahora mismo 489 euros, ¿vale? en dólares está incluso más barato sí. en la página oficial de, de Apple ¿vale? ah. para comprar online y bueno, no sé, luego ya qué pasó después de marzo Sí, bueno, como siempre, de marzo, aunque se habló de la WWDC 2016, que se habló del sistema operativo iOS, aunque luego se lanzó más tarde, ¿no? Y entre medio, eh, bueno, antes de que llegase el lanzamiento del, del nuevo iPhone 7, pudiésemos ver realmente iOS 10, aunque estaba la beta, uh -huh. eh, bueno, ¿qué es lo que pudimos ver? Pues, uh, sufrieron bastantes cosas. Una de ellas fue el lanzamiento del Galaxy Note S7, ¿vale? Un dispositivo que ha sufrido... Galaxy Note 7. Perdón, Galaxy Note 7, exactamente. Sí. S7 me lío un poco con el, he liado con el otro. Y bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Se lanzó en agosto eh, y a poco tiempo, a los pocos días, ya empezó a recibir eh, quejas de algunos usuarios que decían que se sobrecalentaba y empezaron a aparecer algunos que incluso ardían de forma espontánea e incluso se detectaron algunas explosiones de dispositivos. Sí, claro. Samsung hizo todo lo que pudo, la verdad que la reacción de la compañía fue yo creo que muy, muy buena, eh, intentando hacer todo lo posible hasta que al final no tuvo más remedio y tuvo que retirar de la venta eh, e incluso de recoger loca. los que ya había vendido claro. y devolver eh, el dinero. Es que alguna vez, vez que, lo que ocurre es que a lo mejor te ha salido pues una, una sección de unidades defectuosas, etcétera, que es lo más normal, uh -huh. etcétera. Pero a mí me da la sensación de que realmente fue que desde el de diseño de la batería o del móvil mod, del el smartphone, las dos cosas o lo que sea, estaba mal. Sí. Es decir, porque yo creo que eh, Samsung intentó eh, ver dónde estaba el problema y vio que no, no era posible, sí, porque si no, no lo hubiese retirado del, del mercado, vamos. Exactamente, sí. Eh, lo que se baraja, baraja que, poso, que pasó es que la carga, o sea, el dispositivo se hizo con una carga ultra rápida y se ve que forzaron demasiado la maquinaria, ¿no? Llegaron muy al límite y, bueno, pues ese proceso de carga ha resultado... Fatal. Y mira, te comento una anécdota graciosa respecto a esto. A a ver, en estas fiestas que estamos, ¿no? De Navidad. Esto no está en el eh. yo ni lo sé, la verdad. Hay un familiar mío que ha venido estos días, ¿no? Aquí, y dice que cuando subió el avión, me lo comentó el otro día, eh, la típica sala que llegan al principio de seguridad, una de las cosas que comentaron fueron, eh, si alguien tiene un Galaxy Note 7 en la sala, por favor, que lo indique ahora al ¡Ostras! personal de vuelo, porque es importante. Tal. Y la verdad que le sorprendió bastante, me parece un dato curioso. O sea, fíjate que aún así, los en los vuelos se está preguntando si tienen este dispositivo porque claro puede llevar algún tipo de, de problema en el aire la verdad claro, vaya pues nada, eh, más cosas que pasaron este año descenso de ventas de, de iPhone eh, esto está en dos partes antes del lanzamiento del iPhone 7 ya se predijo ya habían varios analistas que decían que probablemente iba a ser el primer año en el que las ventas de iPhone iban a descender respecto al año anterior después de nueve años, diez años ¿eh? Sí. Y lo cierto es que, bueno, ahora veremos el iPhone 7, ¿no? Pero después del lanzamiento se confirmó esto. La, las ventas no han sido tan grandes como, como otros años. Uh -huh. Eso no significa que sean bajas, desde luego. <risa> Los números que maneja Apple, ¿sabes? Pero, sí, eh, se predijo y de momento está sucediendo. vale uh -huh. Y nada, ya llegamos directamente al lanzamiento del iPhone 7, ¿no? Sí. El lanzamiento del año. Sí, bueno, como siempre es el momento del año más esperado, eh, antes de empezar con la noticia eh, queremos agradeceros toda la gente que nos siguió eh, cuando cubrimos el lanzamiento del iPhone 7, fue el vídeo más visto en, en YouTube en español que cubrió este evento, eh, lo hicimos en directo y la verdad que la respuesta que tuvimos de todo, por parte de todos vosotros fue increíble, la verdad sí, sí. fue muy ameno, se nos hizo muy corte, solo estuvimos ahí casi tres horas en directo sí, y sí. la verdad que, bueno, muy agradecidos ¿eh? a todos los, y a todas las que estuvisteis ahí uh -huh. sí. Vale, pues como todos sabéis, eh, repitió la fórmula de siempre Apple eh, pero hasta el final <risa> para poder eh, hablar del iPhone 7 eh, como siempre, dos modelos iPhone 7, iPhone 7 Plus, 4,7 pulgadas, 5,5 pulgadas Uh -huh. eh, bueno, lo nuevo que hay ahora mismo es que el nuevo sistema de, de imagen que tiene fotografía, el, en concreto el iPhone 7 Plus es lo más destacado, el sistema eh, de modo retrato en el cual puedes enfocar el fondo de la fotografía, uh -huh. es todavía un poco mejorable, ¿vale? porque hemos estado viendo, haciendo pruebas, etc. Es todavía por decir una forma un poco automático, no es realmente que se hace con lentes, como se hace con una cámara eh, DSLR. Uh -huh y bueno y luego el tema del procesador pues sí que es la tuvo alguna cosilla que esto sí, es un poco más el sencillo. el nuevo procesador el A10 Fusion que venía creo que no te recordás, con cuatro núcleos no dos de alto rendimiento de alta capacidad sí. y dos más para digamos ahorro de consumo Creo que todos los dispositivos estaban en 2 GB, no sé si el 7 Plus venía con 3, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, que manejaban por ahí. Es la primera sí. vez que ya había un incremento en cuanto a la capacidad de memoria RAM. Y de los núcleos también, exactamente Creo que lo que comentado. Y también cambió el almacenamiento, la verdad que a nivel tecnológico cambió prácticamente todo, desde el iPhone 6S. Sí. Tenemos el modelo más bajo a 32 GB de almacenamiento y luego a 128 y 256. Eh, a nivel tecnológico fue un cambio bastante, bastante importante Y se nota, se nota cuando lo manejas que todo va Bueno, como siempre en los iPhone va súper fluido, la verdad Exactamente Y luego, aparte de hablando de fluido, ¿no? Eh, acordaros que también os comentamos alguna noticia Que el iPhone 30, 32 GB Era, <risa> bueno, decían que en cuanto a velocidad de, de escritura De lectura era bastante más lento Y os recomendamos, incluso ahora también os recomendamos Que si tenéis la duda de comprar uno de 32 o 128 eh, Os recordamos... Que, sí, que sí. De sí, sí que el rendimiento era bastante superior, sí, muy notable. Sí. Y bueno, más características interesantes, venía sin conector jack de auriculares, que fue una de las características también muy debatidas, con mucha controversia. Sí. Y una de las cosas más esperadas, que por fin era sumergible, el iPhone de forma oficial. El anterior ya era más o menos sumergible y este oficialmente sí. es sumergible. Eh, pues si quieres ahora, esto nos comentas el tema de los precios, ¿vale? Sí. Porque lo hicimos todo actual. Exactamente. Tenemos, bueno, He puesto los precios más económicos, ¿vale? Tenemos desde 769 euros el iPhone 7 y desde 909 euros el iPhone 7 Plus. Bueno, esos son los precios oficiales de, de apple.com. También en esta keynote se anunció el Apple Watch 2, el nuevo modelo de, del reloj inteligente, el Smart Watch de Apple. Sí. Y bueno, sobre todo interesante, bueno, el tema de que es sumergible. Y que se van, a, van a salir todo un nuevo tipo de aplicaciones, esta vez más enfocadas ya al tema médico, al tema de, de ejercicio físico, sí. todo un tipo de monitorización, el nuevo Watch OS, nuevo que se va a sacar, que parece que es mucho más cómodo de utilizar. La verdad que tiene muy buena pinta, muy, muy interesante el nuevo sí. smartphone. Eh, perdón, smartwatch de Apple Sí, sobre todo el tema también del, de que ya sea sumergible si no recuerdo mal, hasta 50 metros que, que realmente es impresionante uh -huh. lo que sí que ahora mismo no había caído en la cuenta en su momento es que realmente si con las nuevas aplicaciones que salgan o si ya el sensor que, los nuevos sensores que tiene el, el Apple Watch 2 uh -huh. en algún momento la gente que sea buceadora o sea nadadora si realmente va a poder medir las brazadas que, que pues, le pueda, pueda dar. Algo de eso había, si, si te acuerdas en la Keynote pusieron algunas imágenes de un nadador y sí. e incluso creo que había una aplicación exclusiva para nadadores. Eh, bueno, es <ríe> que son muchas cosas y mira, esto ha salido ahora. Sí, claro, me, es que también tiene podómetro ¿no? La, los pasos que puedes dar, pero también hay otro tipo de actividades que también llevas el Apple Watch en, mm -hmm. en el brazo o en, la, o en la muñeca, mejor dicho, y que también es interesante eh, tomar esas mediciones porque, mm -hmm. sobre todo a lo mejor deportistas, aunque no sean de élite o, o, o sí, sí. Eh, bueno, esa medición es importante. Hablando del tema deportista, salió un modelo exclusivo eh, del de Nike que estaba muy orientado a deporte con correa deportiva Nike, o, o Nike, sí. ¿no? Nike, sí. Que, sí. se pronuncia creo que Bueno, gusta, bueno, sabes es que nuestra pronunciación entre Apple, WatchOS y todo esto es un poco... Que sabemos mejor <ríe> que mejorar en 2017, cada luego diremos sí, cosas que vamos a ver, <ríe> tendencias y una de esas va a ser la pronunciación. Ya terrible. ha sido para 2017, sí. Y bueno, nada, simplemente si alguno de nuestros oyentes, de los youtubers, han utilizado un WatchOS, ojo, oh, ya no sé un que dice WatchOS, <ríe> un Apple Watch... Pues nada, ponernos un poquito vuestras eh, experiencias, ¿vale? Que nosotros, bueno, hemos probado alguno, pero no hemos tenido la suerte de poder utilizarlo a diario. A ver si alguien lo ha usado a diario y nos comenta un poquito, ¿no? Sí, no, algunas veces le hemos dado la oportunidad a algún usuario que nos hemos puesto en contacto con él y ha hecho algún artículo y lo hemos publicado. Y es decir, que siempre nosotros procuramos que también vosotros seáis, que participéis en las noticias o que podáis... Eh, aportar pues cualquier tipo de, de truco consejo etcétera vale bueno pues esto fue en septiembre y a partir de aquí se acumulan un poco las noticias porque sí. en muy poquito tiempo en octubre salió el lanzamiento del Google Pixel ahí eh, ¿eh? Google también uno, uno <coughs> más un competidor más para Apple el nuevo smartphone de Google ya de gama alta con características muy interesantes la verdad de hecho era un rival ya bastante directo al iPhone 7 ¿no? entre algunas cosas un certificado de que era la mejor cámara del mercado varios sí, análisis el diseño un poquito justo, para mí muy parecido al iPhone 7 Sí, lo que el Google lo comentaste es que te parecía demasiado parecido Y hace poco han salido noticias también, ¿no? Sí, que había problemas con la cámara, eh, Google está trabajando en ello, que se veía unas eh, franjas así rosas, me parece uh -huh. y bueno, pues también ha salido algún que otro problema, parece ser que este año han apurado, han ido muy rápido a la hora de sacar los productos y han hecho poco, lo han testeado poco, la verdad sí. Y luego el tema de precios sí eran muy parecidos, es decir, a mí el Google Pixel me pareció que era vamos calcado al, al iPhone 7 y al iPhone 7 Plus, porque también tenía dos modelos, el era el Google Pixel y el Google Pixel, Pixel XL, de... entonces mm. era todo, todo muy parecido, la verdad. Y bueno, ¿tienes por ahí precios o algo así? ¿De 9 píxeles? No, ahora sí si, si Eso en postproducción intentamos ponerlo en el cartelito Si no me acuerdo mal, yo creo que los precios también Fueron incluso cargados, o sea que Ahora luego veremos si me he equivocado no, pero yo creo que, que Fueron también muy parecidos Y luego más productos subieron, ¿no? Ya hablando de parte de Apple Sí, claro, claro, bueno, ahí estuvimos también En la Keynote de, de octubre, en directo sí. Con algunos problemillas técnicos, pero que intentamos Solucionarlos, sí, todos salimos a, fue, adelante Pero bueno, fue también bastante interesante De hecho esta casi nos sorprendió más porque claro, en el, el anterior todos esperábamos el iPhone 7 Pero en esta, lo del MacBook Pro con la, voy a decirlo bien, Touch Bar Sí, muy bien Con cuidado fue, fue muy sorprendente y bueno, este fue el lanzamiento ¿no? del que vamos a hablaros ahora en octubre Se lanzó el nuevo MacBook Pro Ya sabéis que hay dos modelos de 13 y de 15 pulgadas Correcto Y lo más característico o la característica estrella fue esa Touch Bar Esa, esa pantallita táctil que tiene en la parte superior del teclado Que es OLED, ¿vale? Uh -huh. Y que se puede programar para distintas aplicaciones. ¿no? De hecho, si habéis visto alguna noticia o lo habéis seguido, eh, hay algunas aplicaciones tan sorprendentes como que alguien ha puesto como en la pantalla que pueda tocar el piano. Ah, sí, sí, transformó la pantalla del uh -huh. touchpad, pues con las teclas de la de blancas y negras del piano para que pudieses tocar sí. el, yo, el piano. Yo vi uno que fue muy bueno en Twitter que compartió que estaba haciendo un Lemmings. ¿Sabes? ¿Te acuerdas el juego de los Lemmings? Sí. ¿os acordáis? Este de los muñeguitos que tú podías ir... Lo único que podías hacer era detenerlos y se quedaban así, parados, <risa> y entonces ellos iban chocándose y tal Pero estaba muy curioso, la verdad, me pareció muy original Aquí sí que tenemos los precios, ¿vale? Eh, el modelo más económico de 13 pulgadas, que además viene sin Touch Bar Está en 1.699 euros, ya digo, precios oficiales Y el de 15 pulgadas más económico, que sí tiene viene con Touch Bar, 2.699 euros Los precios, bueno, eh, ya sabéis que los MacBooks son un poquito así más caros Ah, por cierto... En esa keynote también se anunciaron otras cosas, ¿no? Sí, Como pero fue Super Mario Run, no el, el, el no me digas Pokémon eso. Go el, el Pokémon Go adaptado al, al Apple Watch, ¿no? Eh, bueno, puede ser Fue en esa keynote, creo recordar Que además está, creo que está disponible a partir de ahora, acaba de salir Ajá. Que puedes usar ya el Pokémon Go en el Apple Watch, ¿vale? Esto no voy a explicarlo mucho porque no lo tenía muy preparado y no estoy seguro de todo Pero creo que sí, ¿vale? vale pues Si ser. no, pues me lo decís en los comentarios y ya está, que no pasa nada Pues si no queda nada más, ¿puede ser? ¿Qué que todo? A nivel de noticias, 2016, ¿no? 2016 yo creo que está todo así lo más interesante que hemos ido recopilando. Vale, pues ahora lo que vamos a comentaros es un poquito el tema de 2017, tendencias que pensamos que es lo que, que va a venir, ¿de acuerdo? Exactamente. Vale, pues las tendencias de 2017 en el sector mobile, ya no solo para Apple, yo considero para las demás eh, empresas de telefonía, etcétera de fabricantes... Para mí creo que va a estar centrado sobre todo en el tema de la imagen y fotografía y vídeo. Es decir, claro. hoy en día Instagram, eh, Pinterest, el tema de YouTube, el tema de vídeo está a la orden del día. Facebook uh -huh. también va a hacer poco a poco, está haciendo grandes cambios, también compró más que eh, etc. Uh -huh. Y uno de los ejemplos que parece ser que marca esa tendencia también es, hace poco ha salido el rumor para el iPhone 8 o iPhone 7S, ya veremos. El modelo superior que tiene eh, como el actual, el 7 Plus, eh, que tiene doble lente Hoy solo uno, o sea, las de ahora solo tienen, uno de ellas tiene estabilizador óptico de imagen Ajá. lo que se dice es que el, los próximos modelos van a tener ambas lentes estabilizador, estabilizador óptico de imagen es decir, que poco a poco eh, bueno, sí, vale, cada día pues, pues, se puede poner más RAM, se puede poner más procesador, etcétera, de hecho a la Google le cuesta mucho eh, a Apple como habéis visto, el tema de, de ampliarlo pero yo creo que todo el mundo va a tirar eh, por ahí uh -huh. el tema de, de imagen. Sí, sí, hombre, bueno, yo, mmm, si quieres que vaya más específico al tema de iPhone, ¿no? Sabes que el, el año que viene se celebra el décimo aniversario de iPhone, sí. y como ya has dicho, no se sé si sabe si se va a llamar iPhone 8, iPhone 7S, Correcto. o incluso iPhone 2017, bueno, eh, yo he recopilado algunas de los rumores que se han ido hablando sobre ello. ¿Vale? Sabéis que Apple bueno eh, presenta muchas patentes y muchos de los portales web pues nosotros ahí lo hemos hecho algunas veces se basan en estas patentes que presenta Apple para detectar un poquito cuáles son las posibles eh, nuevas funcionalidades del iPhone. Esto es arriesgado porque realmente eh, Apple presenta muchísimas patentes, vale. Yo creo que más por tema legal que por otra cosa. Y bueno alguna de las cosas que se han hablado es que puede tener pantalla OLED, que eso es lo más probable de todos, eso sí que es un rumor bastante fiable. Sí, de hecho aunque algunos crean que no eh, lo hemos comentado muchas veces ya el Apple Watch utiliza esa tecnología sí. y la Touch Bar, como hemos dicho antes, también lo tiene es decir, no es que Apple vaya a empezar a trabajar con las pantallas OLED es decir, uh -huh. ya tiene varios productos que la, que la usan, pero no me lo tengo tal, pero. Sí, sí, no, claro, por supuesto, sí. de hecho, ah, bueno, vale, también otro de los rumores habla de que eh, posiblemente salgan tres modelos también el año que viene, Ajá. otro de las patentes bueno, veremos porque esto es un poquito un rumor todavía, claro. y uno que te va a gustar <ríe> y es que se rumorea bastante fuerte Que podría venir con soporte para dos, ta dos tarjetas SIM ¿no? Ah, bueno <ríe> Que si sí, lo la... dijiste tú, que a lo mejor voy a ser interesante Pues sí. es posible que salga también vale. Todos esos son rumores, de momento no se sabe A ciencia cierta el, el más probable, el de las pantallas OLED Sí, seguro, es seguro Y bueno, en cuanto a lo que dices del futuro, yo creo que sí Estoy bastante de acuerdo contigo, el tema de imagen, el tema de vídeo Vio 360, ¿no? Por ejemplo, también, que está sí. que, Por cierto, posiblemente sea uno de los regalos Estrellas de esta Navidad, de las gafas de radio virtual. De radio virtual o cámaras que graban eh, 360 como la Samsung VR. Eh, uh -huh. Que también la hemos visto y la verdad sí. es que es muy, muy impresionante. Lo único malo que todavía este tipo de cosas, porque la, el experto que nos habló de este tema, es el tema de, de editar este tipo de vídeos. Es bastante complejo, eh, requiere cierta... Requiere probar varias veces, etc. Entonces todavía está un poquito Ajá. en ello. Entonces... Por eso pensamos que el VR este año todavía, bueno, ha empezado a venderse ya aparatos, es decir, gafas VR como tenemos, que, que os haremos algún tipo de, de tutorial, os hablaremos más de juegos, etc. Eh, pero yo creo que el año que viene va a ser el de, ya el despegue de las gafas de realidad virtual, eh, juegos y aplicaciones, todo relacionados con, con ese tema. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, pues no sé, veremos qué más cosas ¿no? pueden ir ocurriendo este, este nuevo año. Sí. Eh, nada, yo creo que ya solo queda despedirse, ¿no? Sí, eh, ahora deciros que vamos a poner unas imágenes de cómo, cómo os hemos dicho cómo es nuestra oficina donde trabajamos. cómo estamos de fiestas hay poca gente ahora mismo. Y también os mostremos un poco qué hay detrás de las escenas, el making of, un poquito de cómo grabamos y un poco para que haya esa cercanía que queremos sí. que haya entre, entre vosotros y con nosotros, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, esperemos que, que os guste. Si queréis hacer algún tipo de propuesta para 2017, algo que, que queráis hablar, etc., pues también os lo agradecemos. Y como siempre, eh, dar un like a nuestros vídeos, uh -huh. suscribiros al canal para nuevos avisos y gracias a eso pues, podremos seguir haciendo más vídeos. Con todo tipo de, de ayudas, consejos, tutoriales y, y bueno, eh, para seguir estando aquí todos los domingos como siempre. Exactamente. Nada, muchas gracias por haber estado ahí en este resumen anual de lo más importante de Apple y el mundo de la tecnología. Y nos seguimos viendo todos los domingos. Este domingo no, que ha sido Navidad, lo hemos dejado para el lunes, ¿eh? perdonarnos este domingo. Ya veremos el próximo para 2017 cuando será. Tampoco va a ser el día, creo que es el 1, ¿no? puede ser que sea domingo. Bueno, sí, pero aquí pero hay que esta semana va a ser un poquito especial, ¿vale? Sí. Y nada, felices fiestas a todos ¿eh? y disfrutarlo, ¿vale? Ya nos no comentáis qué os ha traído eh, Papá, Noel, Papá no los rellenados o, o lo que sea, ¿vale? O que os hayáis comprado vosotros. os traído mucho carbón, la verdad. <ríe> sí. Bueno, venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Para que se vea. No, no, mejor que no se vea. Que se vea ahí la cámara desentendida. Sí, enciéndolo. Sí, sí, no eh, no sé si sin tarjeta funcionar. Ah, a lo mejor es el símbolo de cinta Z ¿eh? Ponte ahí ¿Algo que hayamos dicho? Eh, <risa> bueno, el tema de f Sí O, no sé, da igual <risa> No sé, bueno, pero sabes que está grabando aquello A ver si pará. Pues el MacBook Pro a ver, si lo digo, a ver si lo digo bien esta vez Que viene con la nueva Touchbar. Sí, pero hacia algo. bueno, va a que le ha costado a Héctor decirlo, bueno, pues ya hacía sí, vez lo he, lo he conseguido. Y la verdad que fue una keynote muy, muy interesante que nos sorprendió mucho, ¿verdad? Sí. Y bueno, no sé, ¿qué más decir? Bueno, pues ya está. Bueno, aquí está mi compañero Héctor en su puesto de trabajo que le acabo de pillar aquí. Vale. Y nada, di algo a nuestros youtubers, a ver, ¿qué es lo que haces? Bueno, nada. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? A ver. Este es mi puesto de trabajo, un poquillo desordenado siempre, la verdad. Y voy a ver qué hago para la captura de pantalla de este vídeo, del resumen anual que tengo mucha idea. Yo suelo hacer las capturas de pantalla, escribo algunos artículos y sobre todo administro el servidor y llevo todo el tema tecnológico. Y bueno, mira, aquí está nuestro amigo Tintín. Lo podéis ver en todos los vídeos, siempre está en algún lado, a ver quién lo va encontrando en cada uno de los vídeos. Y creo que no ha faltado, bueno, puede que haya faltado en uno, pero no voy a decir en cuál. Y, y nada, aquí es donde estoy, no sé, no sé qué más decir. Pues nada, para 2017, ¿qué les deseas a todos nuestros youtubers? Pues nada, que paséis muy buenas fechas, que paséis muy buenas fiestas, que estéis con la familia, que lo disfrutéis y que os tengáis muchos regalos, oye. Nada. Comentadnos ahí en los comentarios qué es, lo que, qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que os han regalado y cómo habéis pasado estas fiestas. Bueno, pues ahora es mi turno. Eh... Aquí también en mi puesto de trabajo, allí hay otro más, eh, yo enfrente, otro detrás mío también. Pero como estamos ahora mismo en las fechas en la que estamos, eh, estamos, pues somos menos gente. Allí está mi compañero Héctor, que siempre está viendo todo lo que hago y me espía. Sí. Y nada, eh, aquí también luego hacemos las pruebas, aquí con, con mi ordenador <risa> que tenemos con Linux es donde edito los vídeos y hago los montajes principalmente. Y bueno, pues nada, eh... tampoco quiero extenderme mucho más. Ostia. Simplemente deseado a todos un 2017 que sea mejor que el 2016. Escribiros mucho, que nos escribáis muchos comentarios y que nos digáis cualquier cosa que penséis que podemos mejorar, etc. Y simplemente deciros que muy a gusto con todos vosotros, sois increíbles. Y nada, que nos sigáis, que nos deis el like siempre y suscribiros. Y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis: cualquier tutorial, problema que tengáis, nos escribís un un email o lo que un comentario y os responderemos. Bueno, feliz entrada a 2017 y nos vemos como siempre en iPhone Digital.